Si te pregunto qué es lo más importante en tu vida y además te digo que tienes que escoger solo una cosa. ¿Lo tienes claro? ¿Cuáles son tus valores? ¿De qué te sirve saber tus valores? ¿Es que tus acciones y tus decisiones se corresponden a tus valores? Quédate estos minutos conmigo y busquemos respuestas. Bienvenido una vez más Cronopio a este canal, yo soy Olga C. Moret y esto es Mujer Cronopio. Si es la primera vez que estás en este canal, ¿de qué hablamos? Hablamos de multipotencialidad, de productividad, hablamos de salud mental, de organización, de autoconocimiento y hablamos de todas esas cosas que hacen que tu curiosidad se despierte. Si es la primera vez que estás aquí también considera en suscribirte, si eres reincidente y no te has suscrito, dale de una vez al botón de subscribe y a la campanita, déjame un like al final si te gusta este video y sobre todo, si crees que esta información es útil, compártela. Cuando te hablo de tus valores como persona, quizás piensas que te estoy hablando de algo intangible, una de esas cosas en las que piensas muy poco o casi nunca. Cada vez me doy más cuenta que cuando mis hábitos no se mantienen en el tiempo, cuando no puedo mantener en el tiempo lo que hago es porque lo hice mal, porque no sube construir el hábito, pero más allá de estas razones prácticas está el hecho de que quizás lo que yo estoy intentando hacer no está en armonía con mis valores. Cuando pienso en temas como la salud mental y la creatividad, tengo que pensar en mi motivación, tengo que pensar en hacia dónde voy, sin embargo, antes de pensar en todo esto y poner manos a la obra, tengo que ir un paso atrás y pensar qué es lo que orquesta todo, qué es lo que da mi identidad, qué es lo que dice quién soy. El valor no es una aspiración, es una realidad que tiene que materializarse, es el elemento que rige mi motivación porque me identifica, como persona. Para mí el valor es el eje conductor, es como la batuta de la orquesta que va dirigiendo cada instrumento de esto que llamamos productividad. Ojo, productividad entendida como la materialización o la ejecución o las manos a la obra de nuestra capacidad creadora. Entonces, mis acciones, mis decisiones, mis palabras, la manera en que me muevo, tienen que estar en armonía con este valor o estos valores que escojamos. Porque imagínense que el valor fuese como un traje y e imagínense que es el traje que ustedes quieren para un momento perfecto, ¿sí? Imagínate que si ese traje es apretado, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir como que... Uy, uy, uy. Imagínate si el traje es colgado, te vas a sentir como que... Ay, esta cosa es prestada, es un traje prestado, esto no es tuyo, no te sientes en tu elemento. Imagínate ahora que es el perfect fit, que es algo que se ajusta perfectamente a tu cuerpo. Así tienen que ser los valores, se tienen que ajustar perfectamente a lo que eres, a tu identidad. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro valor regente. Muchas veces confundimos nuestros valores porque socialmente, culturalmente, familiarmente, tienen un peso mayor. Pensemos en cosas como la fama y el dinero. Muchas personas tienen el dinero como su valor regente, regente legítimo y real. Sin embargo, creo que es el caso de muchas personas que confunden el dinero como su valor regente. Todas sus acciones están orientadas a conseguir el dinero y cuando lo no consiguen terminan siendo muy desdichados Les voy a contar una anécdota que me sucedió en el trabajo Tuve que entrevistar a un chico, creo que era de Suiza, de Suecia, al, algo así Cuando yo le pregunté, ¿qué es lo más importante para ti? Él me dijo, pero con una cara de seguridad que me dejó pasmada, el dinero Y yo le dije, me parece excelente que tú me admitas eso en una entrevista porque veo que eres una persona honesta y veo una persona que no está buscando impresionar a nadie. Tú tienes claro que tu motivación es el dinero. Así que yo sé qué esperar de ti. Yo sé cuáles son los valores que te rigen y yo sé que puedo trabajar contigo y que no. Entonces, fíjense cómo esa honestidad, porque a veces es un poco difícil no tener un valor altruista, un valor que sea romántico y decir el dinero. Pues sean honestos, el dinero también es un valor vale Brené Brown, en su libro Dare to Lead, nos dice, cuando ponemos otras voces delante de la nuestra, olvidamos por qué saltamos a la arena en un primer momento, la razón por la que estamos allí, olvidamos nuestros valores. El valor nos representa a nosotros mismos, somos nosotros mismos. Olvidarnos de nuestros valores es olvidarnos a nosotros mismos. Por ello, cada vez que actúes, cada vez que hagas algo, todo lo que hagas debería estar en correspondencia con ese valor. Porque si no, quiere decir que te estás traicionando a ti mismo. Quiero usar la guía de Brené Brown en Dare to Lead para que emprendamos el camino hacia la búsqueda de nuestros valores, porque aunque ustedes no lo crean, no es una tarea fácil. Querida Brené, ¿cómo comenzamos? Bueno, en unos momentos los voy a dejar con la lista de valores de Brené Brown en su libro Dare to Lead, pero quiero decirles cómo enfrenté yo este ejercicio para que les sirva como modelo. La primera vez que leí esta lista de valores, lo único que hice con mi intuición, mi sentimiento, mi ser, fue poner un punto al lado de las palabras que me hacían cosquillas, que eran diferentes, que me sonaban a algo. La segunda vez que leí la lista me preocupé por aclarar los significados, usar un poquito más la mente, la cognición, para entrarle a esto. Pero también me imaginé. Y empecé a utilizar mi imaginación para ver cómo vivía yo estas palabras, cómo me las imaginaba, qué representaban en mi vida. Se van a dar cuenta haciendo este ejercicio que hay palabras que les van a gritar en la cara. Lo que ustedes son. Que les van a... Es que es una cosa así como desde de las entrañas. Que ustedes van a saber, es como una revelación. Y ustedes van a saber que ustedes están allí. Quiero compartir mi palabra con ustedes. Mi palabra es la autenticidad. hacemos es auténtica. Y ese es el valor que rige mi vida. Como la cosa es un poco flexible y se puede buscar un segundo valor, yo tengo como regente la autenticidad y como segundo tengo el hacer una diferencia. Con todo esto de Mujer Cronopio, yo me he dado cuenta de lo feliz que me hace y de lo yo que me siento cuando yo hago una diferencia en la vida de alguien. Cuando yo puedo llegar a alguien, darle un mensaje y cambiar la manera en que percibe el darle más información, darle herramientas y por eso es que este canal existe. Por cierto, te recuerdo en un momento de publicidad que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Que si quieres más información sobre esto, tengo muchos videos que compartir contigo. Y también me puedes buscar en www.mujercronavio.com Dale like si te está gustando todo esto y comparte. Vivir según nuestros valores no es tarea sencilla. Nuestros valores van a entrar en conflicto con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra familia, el trabajo, la política, el país en que vivamos todas las condiciones van a afectar. Así que no es fácil. Vivir según nuestros valores es un compromiso que tenemos porque recuerden, es, significa ser fieles a nosotros mismos. No dejes que tus valores se conviertan en solo palabras vacías que dices sí, mis valores, y te llenas la boca. Dales realidad, dale realidad con tus acciones, con tus palabras, con tus gestos, con tus movimientos, con todo lo que hagas en tu vida. Recuerda que es ser fiel a ti mismo. En el próximo video te quiero mostrar cómo podemos llevar un poco esas palabras, esos valores a la acción. También vamos a seguir la guía de Brené Brown en su libro Dare to Lead. Te pongo el enlace abajo en la descripción. Ahora sí me despido. Ahora les voy a mostrar la vista que tengo aquí sentada en este banquito en el lago del parque Angriñón en Montreal. Fue un placer estar con ustedes aquí y sobre todo hablar de este tema que me parece tan importante y que me parece es la guía de todo lo demás. Así que Date tu tiempo, haz el ejercicio, cuéntame cómo te fue en los comentarios, dime en los comentarios cuál es tu valor. Recuerda suscríbete, dame like y comparte. Hasta la próxima, Cronopios.